En esta presentación voy a tratar sobre Jackie Chan, también llamado Chang Kong-San. Le pusieron por nombres Chang Kong-San, el cual significa nacido en Hong Kong. Aunque en China se le conoce mucho más por su nombre de cartones, Shen Chang nació en un pueblo que se caracteriza por haber sido uno de grandes luchadores. Es uno de los hombres más reconocidos mundialmente en el... Jackie Chan entró en la, en la edad de los 7 años en la Academia Dramática de Pekín, donde pasa sus días de entrenamiento en Kung Fu. Su paso al cine fue más bien discreto. Le ofrecieron un pequeño trabajo como especialista en un filme, seguido de varias apariciones cada vez más importantes. A sus 20 años, Chan ya había aparecido en 25 producciones y con el tiempo pasó a ser coordinador de especialistas. Desde Hong Kong, Jackie Chan se lanzó a la conquista del cine asiático con películas como Piratas en los mares de China, Armas Invencibles o Los Supercamorristas. En 1996 obtiene un gran éxito en Estados Unidos con el filme Duro de Matar, con la que daría el salto a Hollywood. El éxito, el éxito se repitió dos años más tarde con Hora Punta, que posteriormente tendría dos secuelas. En tierras americanas es donde el actor ha fraguado realmente su leyenda con cintas como Shanghai Kit* del, del Este al Oeste, El Smoking o El Reino Prohibido. Recientemente volvió a sus orígenes asiáticos en cintas como El Mito o El Dramático Bélico, 1911. También ha rodado los filmes de corte juvenil, El supercanguro* y la más famosa, Karate Kid.